Beba. tiene una tendencia beba que Mira. suelta lo que él piensa y, y le da uno y que se lo quiere llevar de paro y arrasar por ahí yo lo he dicho a Rosana que lo controle ya no hablo más. pero ¿y qué eh, saludo por, eh, ¿cuál es el apellido de Rosana? López Saluda a Rosana López quien sí. cada vez que me ve trae a la risa no se sé por qué <risa> ella, ella está viendo el programa eh, Atención Rosagna Cada ver, vez que miren, yo veo a Rosagna Donde quiera que lo encontramos, trae la risa ¿Qué, que, ¿Qué será lo que Amado le habrá dicho? No que sé, ver, pero no, yo, yo quisiera no. que Rosagna Parece que esposa, le da además, que ella se ríe. Parece que le da complejo <risa> Un abrazo <risa> <risa> Un abrazo a Rosagna Bien, está bien Miren, eh, muchas informaciones del fin de semana eh, Lamentables Dolorosas Pero esa es la vida la muerte es parte de la vida y quien no quiera entender eso eh, tendrá muchos problemas en su vida porque es la consecuencia lógica de la vida. Eh, de hecho, eh, en, la, en el análisis que se hace del homicidio, se plantea que el primer elemento es la preexistencia de la vida para que haya un homicidio, es el fundamental. Pero bueno, yo no vine a hablar de ese tema. Yo vine a hablar de algo que se ha estado criticando durante mucho tiempo y que uno de nuestros compañeros ha sido un fervoroso defensor de lo contrario a lo que se dice aquí, que es el caso de la basura, el ayuntamiento, Móvil Soluciones. Y nos sorprende, nos sorprende la, la visita del presidente de la República el miércoles pasado. Eh, y uno de los actos en que participó el presidente fue el primer Picasso o Palazo, porque ahora también se dan Palazo y Picasso. Palazo. Ah, sí, una para Palazzo. de arena. No la de Nicolás. Palazzo. No, no, Palazo. Ah, no, no la de Nicolás. No la para de Nicolás. <ríe> no, y los colines también. <ríe> Miren, eh, ese ruidito que ustedes oyen ahí es eh, esa. esa esa estática silente, casi silente que ustedes oyen ahí es que esta chica con esa cara de muchachita y ¿Cómo eh, yo no a eso, ¿no? le tira uno no, un, no, no, <ríe> no, <ríe> sí, <ríe> que a veces sí. <ríe> ni saltando uno se puede, lo puede evitar <ríe> pero bueno, miren eh, yo siempre he dicho y, y me atrevería a repetir acá, el hecho de que el empresariado dominicano no le importa más nada que no sea sus empresas y su dinero. Eso eso es parte de la naturaleza del empresariado y eso hay que entenderlo. O sea, la naturaleza de un padre es defender sus hijos, independientemente de que sea el peor hijo, la madre, el padre, sobre todo las madres van a decir que el muchacho le ha faltado orientación, le ha faltado. Siempre van a tratar de justificar el comportamiento inadecuado de sus hijos. Y así es todo. Entonces, eso hay que entenderlo. En la vida hay que, hay que tratar de colocarse, aunque sea por un momento, para entender las cosas en los zapatos del otro. El empresariado, eso es lo que hace. Por eso uno tiene que saber cómo se maneja con el empresariado, porque en definitiva, para ellos no hay patria, para ellos no hay otra cosa. Miren, la empresa riset la gente de Móvil Soluciones, la empresa Móvil Soluciones más bien, que es una empresa parte de, pero es parte del grupo, anuncia que va a construir en San Francisco de Macorís una, en, una empresa, una, una empresa para el reciclaje de la basura. Pero ¿qué pasa? Que la empresa RICE, desde, desde hace tiempo, viene con un San Benito encima, sobre todo a partir del momento en que el síndico municipal actuar, asumió el, asumió el, la sindicatura, el, me refiero a Siquio, y ese San Benito es el tema de la basura. Todos los días nosotros recibimos aquí una serie de quejas eh, eh, de la gente hablando del tema de la basura, de que no la recogen, de que no va a arropar. Bueno, el hecho de que haya una, una empresa cuyo trabajo sea el reciclaje, yo presumo que eso tendería a eficientizar el servicio. Pero ¿cuándo va a eficientizar el servicio? Cuando la basura, además del pago por su recogida, sea un negocio para los RICEP. Cuando en realidad yo pienso que si fuera una empresa que tuviera una visión de social de la comunidad franco-macorizana, primero hubiese eh, actuado en el sentido de mejorar el servicio y de mejorar su equipo. Miren, yo le voy a, le acabo de enviarle una, una fotografía de uno de los camiones de Móvil Soluciones. Muéstrenle. Dice Francis que no presente cosas de terror a esta hora. No, ya los muchachos están en la escuela. Ah, bueno, pues, dale, dale. Son las nueve. Pero ahí no se ve tan mal. No. ¿Eh, no. <risa> mm -mm. Eso, parece, <risa> ¿y eso parece una calle de, de Nueva no. York. Y eso parece, Francis, eso es verdad visto. lo que dice Francis, parece una imagen de terror, un, un, un monstruo con la boca abierta. ¡Wow! Si esos cables no estuvieran, eso parecería una calle de la quinta avenida. Pero, ¿verdad? Pero yo no digo por la basura, es por el equipo. Es por, es por eso que tú ves ahí negro. eso oscuro. Sí. Ese es no un camión, camión ¿eh? es bonito, ¿eh? Claro. ¿Saben por qué están llegando nuevos camiones? ¿Saben por qué están Porque hay un proyecto de convertir la basura en un negocio. O sea, encima de nosotros pagar para que la recojan, también le estamos regalando lo que producimos de basura para que ellos hagan una empresa ahora van a mejorar el servicio. ¿Saben por qué? Porque el nivel de recogida de basura implica un mayor nivel para el negocio del reciclaje y un mayor nivel para las entradas económicas de la familia RICET. Te voy a ayudar con un videito que yo grabé cerca de mi casa. Sí, ok, lo ponemos Ay, ahora. Sí, Déjame sí, el, el camión de basura. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo digo? No, no debió la empresa RICET, la compañía RICET, que son gente de acá... Eh, que se han, han hecho un nombre y todo un gran emporio desde San Francisco de Macorís trabajando con el producto emblemático de, de esta ciudad y de la zona que es el cacao sí eh, han hecho de San Francisco de Macorís eh, su, su lugar donde han logrado acumular hacer acumulación originaria de capital porque cuando los papás de Don, de Don llegaron del Líbano no tenían dinero, eran como todos los libaneses que llegaron acá, gente emprendedora, trabajadora, con deseos de progresar, con deseo de echar hacia adelante, e hicieron su empresa. Pero yo lo que digo es, no, no, nos han sometido durante todo este tiempo a una, a una gran desgracia. A, mire, nosotros estamos considerada hoy día como la ciudad más sucia de la República Dominicana. La ciudad más sucia del país es San Francisco de Macorís. Entonces, negligencia del síndico, sí, es verdad, Siquio ha sido negligente en la exigencia a la compañía. Ahora, dentro de un tiempo, dentro de un año, cuando esa fábrica esté funcionando, yo digo un año, yo no sé qué tiempo se tomará eh, construirla, equiparla, no, no, no, no sé. Pero vamos a suponer, dentro de un año, el tema de la basura va a ser historia en Macorís. Saben por qué? Sencillamente porque ya la basura no solamente representa, no solamente representa el tema de cobrar por recogerla, que para ellos no es negocio desde el punto de vista económico, como han estado aumentando las cosas, como ha aumentado el combustible, producto de que el contrato de los 4 millones, creo que es que el 5.3, 5.3, el, el, el contrato de los 5.3 probablemente ya al día de hoy debió haberse revisado para poder adaptarlo a la inflación y a los tiempos, ¿verdad? Entonces, y eso no se ha hecho, o sea que la empresa de alguna manera está cobrando un precio viejo, pero, pero independientemente de todo eso se le está pagando, se le está pagando y... Le estamos pagando para que recojan la basura. Que no sea lo, lo equilibrado, bueno, pero la empresa tendría que haberlo exigido antes. Ahora, ahora va a ser una, va a ser historia el tema de la basura, porque hay un negocio nuevo que viene producto de la basura que nosotros generamos y que le va a compensar en una, uno no sabe en qué cantidad de dinero. Con todo esto lo que he querido ilustrar es eso, señores. El capital no tiene, no tiene patria, el capital no tiene comunidad, el capital no tiene lar, no tiene familia, el capital es capital y la patria el lar la comunidad del capital es donde haga más capital, sencillamente así y eso está demostrado con este comentario que le traigo que le traigo a colación. Eh, eh, Amado, si puedes colocar la imagen del adelante, camión, adelante. Eh, ah, yo sí. lo grabé para que la gente... No, no, de ese no. Yo lo mandé al WhatsApp para que la gente vea un video que yo grabé cerca de mi casa y vieran las condiciones en las que está uno de los camiones que ni siquiera dobla. Cada vez que cruza por mi casa, yo tengo que sacar el carro de la calle, dar la vuelta para que el camión pueda doblar porque ni siquiera dobla eh, eh, el camión. No tiene ni siquiera la tapa del bonete, no tiene absoluta... Míralo ahí. Mire ese camión... Dame mirar. Ahí tiene que devolverse, porque ni siquiera puede doblar, tiene que dar reversa. Y un lío, si ponen el, el otro video que estaba para la... Miren, miren, porque el camión no dobla. Y ese camión, eh, eh, la condición de ese camión, dejen que se acerque para que ustedes vean, es terrible. ¿Cómo va a ser que una compañía, ¿verdad? Que se supone que tiene que mantener la limpieza en, en, en esta ciudad, tenga ese tipo de camión circulando en la calle. De hecho, el municipio no se lo debería permitir. Déjenlo que se acerque para que ustedes vean, lo pueden adelantar eso no tiene poquito. una luz, no miren tiene eso, una direccional, eso. no tiene una luz de stock, no tiene nada. Igual que el otro que yo mostré en la foto. O sea, es que no puede ser. Entonces, no más comentarios. ¿Cómo, cómo la van a mejorar la empresa para que sea más eficiente? Porque hay un negocio adicional que, cuyo origen es la basura que le va a generar pingües beneficios. Que de hecho va a ser un poco... Eh, eh, tortuoso porque nosotros tenemos mayormente desechos orgánicos uh -huh. y para las recicladora se requieren materiales sí, sólidos pero, pero y, y, y no se hace adrede el pensar que eso sea una planta regional porque para su capacidad se va a requerir más de lo que nosotros producimos, uh -huh. ciertamente bien, <risa> bueno pero eso era lo que le quería ilustrar eh, so esto, es esto una, una manera de, de enseñar a la gente ¿verdad? a ver eso, cuando usted tenga una una queja en contra de una empresa, hágala enfréntela. ustedes saben por qué porque ellos nunca te van a defender ellos van a defender su dinero ellos van a defender su posición esa es la actitud y esa es la naturaleza del sobre todo de este en este capitalismo salvaje, como dijo como dijo Juan Pablo II en una ocasión en que nosotros nos encontramos. Muchas gracias.